Bienvenidos a un tiempo de oración con sus amigos Rafael y Elida Cavazos Y en esta ocasión vamos a estar orando por el país de Costa Rica No conocemos Costa Rica, pero eh, hemos uh, conocido a alguien de por allá Personas, así es eh, Un pastor de, de en el Valle de Texas, eh, era de Costa Rica Y bueno, creo que es un país pequeño, pero con, con mucha belleza física eh, el país Así es ¿verdad? Entonces vamos y, a estar. Gente, los... gente linda, gente sí, preciosa. Eh, sí, de los el resto de los videos que hemos uh, puesto en, en YouTube, pues ha habido gente de Costa Rica que ha escrito. Así es. Así que entonces nos da gusto, ¿verdad? Que podamos orar en este momento por Costa Rica, un país ahí de Centroamérica eh, que tiene su belleza eh, bien, bien armada, bien fundamentada, uh -huh. y que no existe ejército ahí. Uh -huh. Es nada más policía. Y pues bueno. Eh, es un país con una estabilidad uh -huh. eh, social que, Creo es. que bastante buena Y bueno, pues saludamos entonces a toda la gente de Costa Rica De Costa Rica Y Así nos vamos a, a la palabra eh, para poder orar ¿Dios, sí. ¿Qué nos dice ahí en Efesios 1, del 2, del 2 al 7? 7? Bien, el Señor nos dice a través de su palabra Ahí en el versículo 2 de Efesios 1, 2 gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el tres bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, gloria al Señor y eso vino Señor, Señor para que nosotros podamos estar en esa comunión con el Padre y con Él Amén. en los lugares celestiales que es para donde debemos de ir todos los que conocemos del este Señor es. y yo sé que en Costa Rica hay mucha gente que conoce del Señor. Claro que sí. Pero entonces vamos Así a es. ir por todo el país para que en todo el país vengan al conocimiento del Dios grande, fuerte y todopoderoso. Porque viene lo que dice el 4 y 5. El 4 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Fíjate. Gloria al Señor. Según él nos escogió antes, antes. de la fundación del mundo. Así, Así es. Que Bendito mis sea amados de su nombre. Costa Rica. Desde antes. Desde antes. Amén. Amén. Así es. Y dice. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fíjense qué hermoso señor. este pensamiento bíblico que es para ustedes amén. y para toda la humanidad. Para todos. Pero sí. muy en especial para ustedes lo estamos dedicando. Para Así que es. fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y el Así verso 5. 5, En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos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 Miren, gloria al Señor predestinados Ya el Señor ya te tenía a ti Hermoso país amén. de Costa Rica Tú ya estabas en la mente del Señor Para que toda tu población Costa Rica uh -huh. Pues puedan ser del Señor Así es, ya, amén, desde amén Antes de la fundación del mundo Ya el Señor ya estaba pensando en ustedes Amén Y pasamos y el, ahora al 6 sí, y 7 Dice para alabanza De la gloria de su gracia Con lo cual nos hizo aceptar en el amado Ah, aleluya gloria, Fíjate qué bonito Señor. dice Para alabanza de la gloria de su gracia uh -huh. Con la cual nos hizo aceptos Aceptos En el amado Amén Fíjense ¿A poco no es motivo de estar agradecidos Todos los que son de Costa Rica? Claro que sí Por supuesto que sí Así es Y el 7 En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados Según las riquezas de su gracia Y el perdón de pecados Ay Ay uh -huh. Yo no así sé qué tanto es. haya de gente que está pecando uh -huh. todos los días, pero miren, aquí está una promesa para ustedes. Así que, amigos de Costa Rica, busquen de Dios los que no lo han encontrado. Así es. Busquen un lugar donde congregarse, busquen, pero busquen apasionadamente así de la palabra del Señor allí en Costa Rica. Con así seguridad, es. hay lugares excelentes para que ustedes vayan por ahí a disfrutar de las bellezas del Señor. Porque Él tiene sus siervos en todo el mundo. Así y Costa Rica es. es un lugar donde hay ministerios que le sirven al Señor. Amén, así es. Así y pues, vámonos a, a la oración. Amén. Eh, ahí les ponemos también unos correos para que si quieren usarlos para eh, escribirnos para alguna otra necesidad adicional pero vamos Amén, a orar por es. Costa Rica Amén. y voy a pedirle a mi esposa que ella haga una primera oración y luego una segunda bien pues oremos Padre le alabamos y le glorificamos Señor en este momento le damos honra, gloria y alabanza Señor, gracias Padre por la vida y la salud que nos ha dado, gracias Padre por la oportunidad que usted nos da Señor de poder transmitir Señor esta palabra estos versos de, sus, de su Escritura, Padre, pidiendo Señor, por este país precioso Señor, que usted, Señor Ya desde antes De la fundación del mundo Usted ya nos había Predestinado, Señor Por su grande amor Su grande misericordia Para salvación De nuestras almas, Señor Gracias, Padre, por, por estos Versos tan preciosos, Señor Que únicamente usted lo que quiere, Señor, es que nosotros estemos en esa comunión con usted y que seamos obedientes, Señor, porque usted nos llama a la obediencia para ser bendecidos, y en este momento, Señor, le pedimos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, que usted, Señor, cubra con su mano de poder, Señor, este país y estas personas, Señor, que en este momento, Señor, están escuchando, Señor, este mensaje, esta oración, Padre, los ponemos en sus preciosas manos. Gracias, Señor, por, por ese grande amor que usted ha tenido a la humanidad y, y a, a todo el mundo, país a país a país, a todos nos ama. Lo que usted no ama es el pecado y no ama la desobediencia. Por lo tanto, nos llama a obediencia. Gracias, Padre, por este pasaje precioso y toda su palabra, toda su palabra nos llama a, a, a esa comunión, a estar con usted en esa comunión, a esa obediencia. Y en este momento le alabamos, le glorificamos, le damos honra, gloria y alabanza. Y el Señor bendiga, bendiga al país de Costa Rica en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús aleluya, amén. Señor, no podemos más que darle gracias señor. por países como Costa Rica, sí, padre bendiga Santo. cada siervo que tiene allí sí, señor. Sí, señor, cada evangelista, cada pastor, cada ministerio que hay en este país, sí, y Padre que su Cristo. palabra sea expandida por todo el país aleluya. y más allá sí, de las fronteras, señor. Padre Santo, pero también pedimos por los gobernantes, oh, por padre, quien esté ahí Dios. al mando Dios. del Dios. país Son Señor, Padre Santo, Bendiga a este país y que venga a ser un país ejemplo para sí, todos los señor. demás, con libertades, con oportunidades, sí, que señor. haya superación, que haya ese, esa motivación para que todo el país sea progresado, sí, señor. que ese progreso, Así que sea, haya madre. esa amplitud, Señor, de poder ser mejores cada día. Y ser un ejemplo para otros países que sean más grandes o más poblados Padre Santo, en el nombre sí, de Jesús señor. Bendecimos sí, señor. a este país, Señor bendecimos Y mío, su nombre, Padre mío, extienda su mano de poder sobre cada persona que esté en la autoridad Y que cada personita que está, Señor, allí sobre la autoridad, sobre este pueblo Señor, que tengan la bendición suya sí, En el nombre del Padre sí, en, el en el nombre, nombre de del Hijo Dios. Y del Espíritu Santo sí, Y a ustedes, sí, mi Dios, le damos toda honra Le damos toda gloria Y sí, le damos señor. toda aleluya. alabanza sí, padre, Y bendecimos su, en su precioso nombre, Señor sí, bendecimos, bendecimos en su precioso nombre, Señor sea, A Costa Rica sí, Un bendecido. país bello, según tenemos entendido En el centro de Sudamérica Y Padre Santo, gracias Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo ...por bendecir a Costa Rica. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. amén. Sí, amén. y les mencionábamos ahorita para apoyo de oración? Simplemente escríbanos. Sí, escríbanos a hoy.oramos@gmail.com arroba gmail punto o bien a rafaelida.tv@gmail.com arroba gmail punto com y sean bendecidos de parte de nuestro Dios y les amamos y compartan, compartan estos videos porque sabemos que Dios hace grandes cosas y Usted no sabe a quién puede ayudarle. Bendiciones para todos. Así es, bendiciones y se vale compartir este video. Así es. Y también se vale escribirnos si tienen alguna necesidad más Ajá. en especial. Tú que estás viendo el video, Así es. pues escríbenos. Bendiciones. Bendiciones.